Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde Hoy con el tema de permanecer estables ante influencias y demandas del entorno eh, Influencias de muchas cosas, muchas, muchas Y yo voy a referirme a ellas como crisis, ¿verdad? Pero... Y la influencia de crisis, que son situaciones y circunstancias de todo un poquito. Y pienso que ninguna persona ha vivido, digamos, su vida libre de crisis. Ni los jóvenes, ni los mayores, ni las personas adineradas, ni las personas que no tienen dinero. Todos pasamos por crisis, ¿verdad? Y las hay de todo tipo. Hay crisis del cuerpo, por ejemplo, enfermedades diferentes, unas pequeñitas, otras más grandes. Hay crisis en las relaciones entre las personas, en la, en la atmósfera general del mundo. y no se pueden, digamos, no se pueden ni contar. Hay de todo. No avisan. Cambian repentinamente. No las podemos impedir tampoco. Entonces, además de ese tipo de situaciones, están... Las situaciones que tienen que ver con los recuerdos que tienen las personas del pasado, que ya el pasado no existe. El interés, por ejemplo, de saber cómo nos ven los demás, imagínense. Entonces, adicional a eso está el pensamiento crítico de nosotros, por ejemplo, en relación con los demás. Y, por ejemplo, esta persona es así, la otra persona es asá, no me, verdad, todas esas cosas críticas, entonces, todas estas cosas del pasado y las cosas acerca de los demás, estar pensando en eso, es un desperdicio de tiempo y energía. Entonces, todo eso junto, <coughs> disculpen, está influyendo en nosotros y nos da pesar. <coughs> no, nos, no nos da alegría, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, por diferentes razones, en cada uno, eh, por situaciones ocurridas de niños, en la familia, cosas de la sociedad, los medios, etc. Entonces, las personas hemos tratado de protegernos nosotros mismos. ¿De qué? De ser heridos por todas las diferentes situaciones, circunstancias, crisis, lo que sea. Y hemos, hemos eh, ido creando mecanismos de defensa. Entonces, hemos creado para eso unas zonas de confort. ¿verdad? Y estamos ahí protegiditos. Entonces, cuando algo en nuestra vida se sale de la zona de confort, entonces nosotros, eh, como, como, por, como por ejemplo que eh, la idea de crear un proyecto o la idea de crear un negocio, cualquier cosa, eso, entonces... Ante esa idea, sucumbimos al temor, al miedo de salirnos de nuestro espacio de confort. ¿verdad? Entonces, vamos creando como, como barreras a nuestro alrededor, ¿verdad? Todo eso por, por temor. Entonces, hay cosas como escapismo, ¿verdad? Como represión autocastigo, cosas de esa naturaleza que vamos creando. Entonces, el objetivo de todas estas cosas, como esos, esas barreras, esos muros, esa zona de confort, etc., es evitar el dolor. Entonces, también tener placer, ¿verdad?, pero nosotros estamos eh, llenando eh, los, los vacíos que tenemos, acumulando eh, cosas físicas, materiales, ¿verdad? Eh, mucha, de muchos tipos: eh, ropa, zapatos, muebles, no sé, muchas cosas. Y al hacer esto, lo que estamos haciendo es tratando de resolver un problema espiritual, como por ejemplo eh, la ausencia de paz, la falta de paz o la falta de felicidad. Porque, es decir, como dije antes, si yo tengo temor de muchas cosas, pues no tengo paz, no tengo felicidad, tengo miedo. Entonces estoy resolviendo un asunto espiritual con cosas materiales, ¿verdad? Y a la vez debido a que yo no estoy feliz, a que no estoy en paz, a que no tengo tranquilidad, a que tengo temor, etcétera, entonces, voy desarrollando también inseguridad y frustración. Y eso se, se manifiesta en las relaciones. Entonces, claro, las relaciones pues, no son exactamente de lo mejor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para tener estabilidad en, en las, ante las influencias del entorno y las influencias de las demás personas y de todo? Pues, por un lado, deberíamos empezar a salir de la zona de confort, empezar a dar pasitos fuera de la zona de confort y para eso nosotros tendríamos que, que, tendríamos que experimentar nuevas formas de vivir nuestra vida y a la vez tener la mente abierta a la posibilidad de nuevas experiencias. Tener la mente abierta y, y también dejar de fijarse en, en lo que hacen los demás, porque todos somos diferentes, ¿verdad? No podemos estar siguiendo lo que hacen otras personas. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen éxito, ¿verdad? Las personas exitosas lo que hacen es salirse de su zona de confort para tener éxito y lograr así sus metas. Entonces, nosotros también queremos ser personas de éxito en nuestra vida y vamos a tener que aprender poco a poco a salir de nuestra zona de confort. Y la zona de confort podría ser el resultado de alguna, de alguna creencia que a lo mejor no tiene fundamento, o de una superstición, o por ejemplo, de cosas que han llegado a nosotros, eh, de, del pasado, de nuestros antepasados, ¿verdad? Y de personas de nuestros mayores, en quienes tenemos confianza y aprecio, etcétera, ¿verdad? De muchas cosas pueden venir ideas que nos llevan a acomodarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una cosa que podemos hacer es redescubrirnos y cuando digo redescubrirnos me, me refiero a redescubrir nuestras cualidades porque tenemos muchas cualidades todos tenemos muchas cualidades no es que los demás sí porque tuvieron éxito en tal cosa y porque eh, no sé, tienen un carro último modelo o una casa no sé cómo, y yo no porque no tengo, no, no, no es así, todos tenemos un montón de cualidades. Entonces, eh, lo que dije, ¿verdad? todo lo que he dicho y, y lo que ocurre con frecuencia es que nosotros nos olvidamos de que las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor son cosas externas que nos están dominando. Por ejemplo, la, la opinión de los medios, ¿verdad? Que a menudo está ahí exagerada por aquí, tergiversada por allá, etcétera. Muchas cosas para poder. Eh, atraer audiencia ¿Verdad? más audiencia más ganancia, etcétera. entonces las situaciones externas nos están dominando y estaba viendo hoy una, una noticia de en relación con los llamados influencers los ¿verdad? Estas personas que tienen sus, sus eh, programas en que anuncian algo que ellos producen o que producen otros y constantemente, bueno, venden y tienen un montón de seguidores. Y que entonces ha sucedido en Europa, ¿verdad? Que ellos, eh, ¿cómo se llama? Promocionan algo. Entonces la gente compra. Y resulta que el producto nunca llegó, porque lo que pasa es que hay muchas, pero muchas, mencionaron así miles de empresas fantasmas. Entonces la persona paga porque tiene que pagar, ¿verdad? Antes de que el producto llegue y el producto nunca llega. Y el famoso influencer no puede hacer nada por estas personas porque esta persona y la empresa, la empresa que supuestamente vende, son diferentes, ¿verdad? Y entonces eh, era, es como seguir cosas falsas, ¿verdad? Como dejarse influir por cosas materiales nada más. Entonces, nuestra directora, que fue nuestra directora Daddy Yankee, decía que hay que dejar ir las cosas, hay que soltar las cosas que están fuera de nosotros, hay que soltarlas. Y porque si nosotros podemos hacer eso, entonces vamos a lograr, tener estabilidad y eso nos da un sentimiento de felicidad, pero es otro tipo de felicidad, no es dependiente de cosas físicas, materiales, sino que es un sentimiento interior y es un sentimiento que no importa lo que pase no se puede dejar perder. Es sumamente importante. Entonces, con este redescubrimiento del ser y el redescubrimiento es que nosotros empezamos a vernos como lo que somos realmente, a descubrir un potencial. Enorme y limitado que tenemos. Entonces, por eso este redescubrimiento del ser nos lleva a una situación de autorrespeto que habíamos perdido también. Y entonces permite que tengamos un sentimiento de fuerza y eso es muy importante, muy importante todo, pero sentirnos fuertes que podemos hacer esto y esto y esto, que podemos hacer lo que nos propongamos y que además mmm, nos da felicidad poder emprender cosas. Entonces, tenemos que prestar atención a los pensamientos que tenemos en la mente. Porque a ver qué es, cómo es que estamos pensando acerca de nosotros mismos, acerca de los demás, acerca de las situaciones. Y, y verlos eh, como una cosa natural, sin asustarnos, sin, sin rechazar. Simplemente para entendernos y poder cambiar los pensamientos que no sean adecuados en pensamientos adecuados. Y si esa práctica o, o si eso se pone en la práctica, sí se ven los resultados, sí se logran ver. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, pues lo que necesitamos hacer para liberarnos de esas influencias es un esfuerzo espiritual de ir hacia dentro de nosotros, para podernos conocer o reconocer. Entonces para poder eh, entrar en contacto con esa, esa verdad que somos, esa realidad, ese ser tan, tan especial, tan único, porque somos únicos, es decir, en, en, en el mundo cada uno de nosotros es único, qué maravilla. Podemos tener afinidades unos con otros, pero no hay nadie idéntico. Aún los que son mellizos o algo así, ¿no? por fuera sí, pero por dentro, ¿no? Es decir, interiormente, ¿no? Entonces, para, para esto, para conocer ese, ese ser que somos de verdad, se requiere como empoderarse. Empoderarse significa llenarse de poder. Y así cuando uno logra eso, tiene la capacidad de controlar los propios pensamientos. Primero, de, primero los veo, me doy cuenta cómo estoy pensando. Y luego... Con la práctica vamos a poder, eh, como no permitir, digamos, que los pensamientos de desperdicio, inútiles, que me dan dolor y pesar y todo eso, no permitir que sigan ahí reproduciéndose y creciendo y llenando todo, sino que yo voy a tener el poder de cambiarlos pensar otra cosa pensar en forma diferente entonces eh, y eh, poder al fin darme cuenta de que yo soy quien debe estar a cargo no las situaciones estar dominándome a mí y llevándome por donde sea, sino que yo soy quien puede dominar ese panorama, en mi propio beneficio, por supuesto, y si yo hago una cosa en mi propio beneficio, como consecuencia eh, está el beneficio a los demás, a quienes me rodean, porque entonces yo ya no tengo la cantidad de miedo que tenía, yo no estoy, eh, digamos, siempre así como encerrada en mi, en mi espacio de confort, ¿verdad? Sino que estoy con una mente más abierta, confiando más en mí, etcétera. Entonces, una forma es que yo durante el día eh, Dedique unos minutitos, poquitos, digamos cada hora, dos minutos, o algo así, de acuerdo al bueno, tiene que ver con el tipo de trabajo que realice y todo eso, pero y pensar, por ejemplo, o sea, es un, un, unos minutitos aparte del trabajo, aparte del negocio. Y preguntarme yo, ¿quién soy yo? ¿Qué deseo de la vida? Hasta lo puedo escribir. Probablemente la respuesta de qué deseo de la vida sea paz, amor, felicidad. ¿Verdad? Es es una cosa muy común para todos nosotros. Entonces, eh, de esta manera, dedicando un minuto, digamos, a eso y volverlo a recordar, yo voy quitando presión que hay sobre mis hombros de las tensiones que he ido acumulando por, por ir acumulando pensamientos que no vienen al caso, ¿verdad? Entonces, me quito esa presión que tengo aquí y me relajo un poquito y, y me visualizo sin esa presión. Entonces, elimino conscientemente los pensamientos inútiles de desperdicio o negativos, si los hubiera. Y entonces, dirijo mi, mi pensamiento a un ser pacífico. Pienso de mí como un ser pacífico, lleno de amor, lleno de luz. Porque eso es lo que somos, ¿verdad? Esa es la, la naturaleza de un ser espiritual. Un ser espiritual es un ser que tiene eh, cualidades originales e innatas de paz, amor, felicidad, pureza, sabiduría. Tenemos todo eso. Entonces cuando entramos en contacto con nosotros mismos, empezamos a vernos de una forma diferente. Al vernos de una forma diferente, las circunstancias y todo lo demás, ya no estamos concentrados en eso hacia afuera, sino en nosotros. Eso nos da alegría, nos da fuerza, nos, esa fuerza nos permite afrontar cosas en una mejor forma, etcétera. Entonces, el primer paso es descubrir quién soy, ¿verdad? Que, y eso me lleva a hacer cambios. Y me dirige también al segundo paso, que es explorar la naturaleza del ser supremo como fuente de poder espiritual. Entonces, yo voy a empezar a tener esa cercanía para recibir del ser supremo, poder, para poder enfrentar. Entonces, esto, esto es un proceso que se logra por medio de la meditación Raya Yoga y... Eh, la meditación es la conexión con el Ser Supremo. Y esto es lo que nos permite estar estables en las diferentes situaciones y estar alejados de las influencias. Entonces vamos a hacer un, unos minutitos de práctica para que ustedes vean cómo es y puedan practicarlo también. Entonces... Nos vamos a sentar en silencio, llevando nuestra atención hacia el interior nuestro, hacia el ser de paz que somos. Cuando pienso en lo que soy verdaderamente, en el ser, original, que soy, lleno de verdad, también recuerdo a quién le pertenezco, recuerdo a mi padre, el ser supremo, recuerdo la naturaleza de ese ser, Y siento que esa ha de ser también la mía. Llevo mi pensamiento hacia esa fuente de poder. El océano de paz. Hacia ese océano de amor. Y me siento acogida, amada. En esta cercanía, siento que esta es la sabiduría y es la armonía que quiero para mi vida, para estar siempre llena de paz, amor y felicidad, que es mi naturaleza original. Muchas gracias. Que tengan... Una hermosa noche y que puedan practicar. Gracias.